Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto, verbos terminados en AR, número 15. Imperfect tense, verbs ending in AR, video número 15. Almorzar. To eat lunch. Yo almorzaba. Tú almorzabas, él, ella, usted almorzaba, nosotros, nosotras almorzábamos, vosotros, vosotras almorzabais, ellos, ellas, ustedes almorzaban. Yo siempre almorzaba a las doce en punto. Contar. To count. Yo contaba. Tú contabas, él, ella, usted contaba, nosotros, nosotras contábamos, vosotros, vosotras contabais, ellos, ellas, ustedes contaban. Yo siempre contaba todo el dinero del negocio. Forzar, to force, yo forzaba, tú forzabas. Él, ella, usted forzaba, nosotros, nosotras forzábamos, vosotros, vosotras forzabais, ellos, ellas, ustedes forzaban. Yo recuerdo que nosotros forzábamos la puerta del elevador porque se atoraba mucho. Apretar, to tighten. Yo apretaba, tú apretabas, él, ella, usted apretaba, nosotros, nosotras apretábamos, vosotros, vosotras apretabais, ellos, ellas, ustedes apretaban. Pedro era la persona que apretaba todos los tornillos de los computadores. Mostrar To show, Yo mostraba, tú mostrabas, él, ella, usted mostraba, nosotros, nosotras mostrábamos, vosotros, vosotras mostrabais, ellos, ellas, ustedes mostraban. El vendedor mostraba los mejores carros. Regar, to water. Yo regaba, tú regabas, él, ella, usted regaba, nosotros, nosotras regábamos, vosotros, vosotras regabais, ellos, ellas, ustedes regaban. Mi abuelita y yo regábamos las matas dos veces por semana. Probar. To taste. To test or to prove. Yo probaba. Tú probabas. Él, ella, usted probaba. Nosotros, nosotras probábamos. Vosotros, vosotras probabais. Ellos, ellas, ustedes probaban. Luisa probaba los frenos del carro. Aprobar. Yo aprobaba. Tú aprobabas. Él, ella, usted aprobaba. Nosotros, nosotras aprobábamos. Vosotros, vosotras aprobabais. Ellos, ellas, ustedes aprobaban. Yo nunca aprobaba mis exámenes finales. Soñar To dream about. Yo soñaba. Tú soñabas. Él, ella, usted soñaba. Nosotros, nosotras soñábamos. Vosotros, vosotras soñabais. Ellos, ellas, ustedes soñaban. Luis soñaba con jugar fútbol todo el tiempo. Atravesar. To cross. Yo atravesaba, tú atravesabas, él, ella, usted atravesaba, nosotros, nosotras atravesábamos, vosotros, vosotras atravesabais, ellos, ellas, ustedes atravesaban. Ese barco atravesaba el mar rápidamente. Volar To fly. Yo volaba. Tú volabas. Él, ella, usted volaba. Nosotros, nosotras volábamos. Vosotros, vosotras volabais. Ellos, ellas, ustedes volaban. Ella siempre volaba de Madrid a París. Gobernar. To govern. Yo gobernaba, tú gobernabas, él, ella, usted gobernaba, nosotros, nosotras gobernábamos, vosotros, vosotras gobernabais, ellos, ellas, ustedes gobernaban. Hace mucho tiempo, los reyes gobernaban en muchos países del mundo. Rueda de verbos número 15, imperfecto de los verbos terminados en AR. En este video estudiamos los verbos almorzar, contar, forzar, apretar, mostrar, regar, probar, aprobar, soñar, atravesar, volar y gobernar. Esta es la segunda parte o la parte inferior correspondiente a este círculo de verbos. Aquí tenemos los 12 verbos terminados en AR con sus eh, respectivas raíces para cada uno de los pronombres personales. Por favor recuerda suscríbete totalmente gratis a este canal.